Inicio, auxiliares, siempre al inicio y coloco sujeto, verbo use, tú, ¿no? verbo en presente, obviamente vamos a colocarlo en presente, más el conector tú, más el otro verbo en forma infinitiva, más complemento. Sino interrogación al final. Ok. Puedo decir, Did, You, Solías tú. Ok. Use. Tú, Solías tú. Travel, Viajar, ¿No? Uh, for, The word, Solías tú traba, este, viajar. ¿Por el mundo? De repente alguien me puede decir, yes, no, I did. O de repente la respuesta era, no, I did. Cambia. ¿Ya? En este caso es el orden y el sentido de las oraciones que nosotros vamos a trabajar. Preguntas hasta aquí. Preguntas hasta ahí, no hay preguntas. Entonces, yo sí les voy a pedir en estos momentos me plantean cinco actividades que ustedes solían o no solían realizar, sea en positivo o negativo. Por eso les, les, les menciono actividades que solían y no solían realizar ¿ya? con la primera persona. Obviamente, por ejemplo, yo les puedo decir: Yo solía ir al cine, ¿no? I, Joseph to go to the cinema. Solía ir al cine. Ahora no. Cambió mi actividad. De la misma forma, ustedes me envían sus oraciones. Y después voy a llamarlos para que ustedes puedan leerme las actividades que ustedes han realizado. Vamos empezando, chicos. Máximo 10 minutos para que puedan plantear sus actividades. mm <coughs> Muy bien, Paula. Está muy bien tu oración. Ok, planteen cinco actividades, por favor. Mm -hmm. ya, yeah, Salazar, go to the party ya, hay que agregarlo Uh -huh. Ya, Rodolfo, quítale el am, um. ya, I am, um. quítale ese am. Um. El resto está bien. Sí, una consulta. Eh, en mi primera oración que formulé, me dijo que lo quitara, ¿cuál? Am, el verbo to be. Am. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ok, sí. ya. Ya, ya, correcto, correcto. Igual también en la segunda oración que he formulado. Eh, la segunda no la visualizo, este, Rodolfo. Dice, I am did not eat uh, two cheese in pandemia. Ah, okay. Ahora recién lo estoy visualizando. Sí, igual. Aquí está yeah. okay. Thank you, thank okay. you, teacher. Okay. Muy bien. Mm -hmm. Ya, yeah, so Salazar, so wit, quítale la primera H. Gracias. Nadando crawl el Me hizo una pregunta. Dime, hija. Eh, en un ejemplo que usted pone en interrogativo es: Did you use it to travel? Pregunta en negativo: ¿Didn't you use to travel? Por favor, ¿está bien? Uh -huh. En negativo. En negativo, sí, sí. Ahí, yeah. ok. mis otra consulta. Y al usar el did, ¿no? estoy usándolo en pasado, ya ya no sería just, sino sería just. O sea, me queda claro lo que usted ha puesto, pero quiero que me lo reafirme. Es así, ¿verdad? Uh -huh. Sí, solamente sería just. Just. Gracias. Una consulta: las oraciones que le envío están correctas. Tengo que corregir algo. No están correctas. Solamente estoy haciendo mención a los que van a hacer, tienen que hacer cambios. Ah, ok, gracias. Miss, disculpe con relación a la pregunta que está haciendo Mirta. Una hora, la oración de ella dice: Did you use it to walk a lot? El eh, a did. Y la oración de use en pasado. ¿Está bien? Oh, ya, ya, ya, ya, ya, ya Tú me dices uno, dos, tres, la cuarta. Hay que quitarle la letra D. Uh -huh. sí. por eso le preguntaba a teacher Petiturton. Ajá, no sé sí, se me pasó esa, esa letra D. Okay, yeah. A ver, vamos a hacer mención de las oraciones, ¿ya? A ver, iniciamos con Alcides. ¿Puedes leerme tus oraciones, por favor? Alcides. Nuestra no CIDES, sí, Antonia, ¿podrá leer sus oraciones, Antonia? Bien, vamos a dar inicio solamente con los que han enviado, entonces, Paula. Léeme, por favor, tus oraciones. I use it to do sport. She use it to work in her office. We use it to meet with my friend before the pandemic. Gracias. Muy bien, Paula. Salazar. I use to go to party. I used to play soccer, I used to meet with my family, I used to buy in the supermarket, I used to go in the bank. Thank you. Muy bien, Salazar. Mirza, sus oraciones. Bien, dicha. I used to go to karaoke. Perdón, I used to go to karaoke. I didn't use to run every morning. Run or run, se dice, doctora? Run. Mm -hmm. Ya. Yeah, I didn't use it to run every morning. You didn't use it to go to parties. Ah, no, sería You didn't use to go to parties. Mm -hmm. Just to go Just, to parties. Uh -huh. Just to go. I, Sí, ahí, a ver, le repito doctora, le repito, mientras lo voy leyendo me estoy dando cuenta de mis errores, le repito. I used to go to karaoke. I didn't use to roam every morning. You didn't use to go to parties. I used to go to the movies with my children. Okay, muy bien. No, no visualizo la otra que me mencionaste. Lo que pasa es que la escribí, doctora, y no la. Y como ya todo el mundo ha escrito, no sé por dónde se me ha ido mi oración. Tuve que sí. hacer otra. Ah, ok. Listo. Muy bien. Vamos a ver con Rodolfo. Continúa, Rodolfo. Ya, sí. ya correcto, profesora. I mean, I, I, I didn't uh, use to drive in Pandemia. I didn't eat two cheese in Pandemia. I didn't drink two whiskey in Pandemia. I didn't visit to Valle Sagrado in Pandemia. Thank you, teacher. Thank you, Rodolfo. Continuamos con... Katy. Y sí, profesora Macarena gracias. Um, my mother used to go on travel. I didn't used to get up early. They did not used to go in the bus. ¿Me dan ni parte, profesora? Okay, dati. Palomino. Ok, muy bien, Palomino. Sería Joseph, ¿ya? Ahí la pronunciación hay que cambiarla. Eh, villano. Mi genera, ya antes la, la dije, ¿la digo de nuevo? ¿Dónde ¿No está? ¿Datora? Sí. Le repite de nuevo? No, villano, dije villano, no salazar. Ah, ya, ya. Me escuché villano, villano. Yeah. Okay. A ver, doctora, eh, mi oración es, I did not use to work in market. El otro está por acá. She used to a with blows. Esas dos oraciones dice, doctora, se me perdió las otras. Okay. muy bien. Egma. Mis buenos días. Buenos días. We use it to cook with family. I use it to go to the movie. I use it to run on the beach. We use it to sing in karaoke. se me perdió el otro piso. Okay, hija, uh -huh. no más. Voy a pasar aquí ya. Mirza, ya está, Mirza, ya estaba. Monroy, disculpe. Okay, teacher. We used to travel in the summer to the beach. I used to dance typical dances. Did you used to walk a lot? we didn't we did not use it to go for a world, we use use to go to the movies as a family. Muy bien Arapa. Good morning, teacher. Good morning. I I, I use I used to go shopping. I, it's my, Gracias. Ya. Solamente ahí hay que tener cuidado porque la primera y la tercera sí están con usted, ya. La segunda es presente. Estamos trabajando. Estás trabajando con otro modal con que no estamos trabajando. Ya. Hay que tener cuidado con ello. Vamos aquí a la ficha. 1, ¿ya? Ejercicio 1, ejercicio 2 y queda pendiente como tarea, ejercicio 3 y ejercicio 4, ¿ya? Ejercicio 3 y 4 como tarea. Así, decía, sí, te llamé. Te llamé, ¿vale? este, te llamé y no, no me contestaste. A ver, te escuchamos antes de pasar a los ejercicios, por favor. Muy buenos días. Buenos Me días. Internet, por eso puedo volver a repetir. Ya. Yeah. Yeah, este. I use Iniciamos. To ride a bike. I used to go dancing. I used to go shopping in the morning. I used to do a sport. Y el último es, I you to drink chocolate milk. Gracias, doctora. Ok, muchas gracias, Alcides. Ahí se escucha ahí al enano que está también a, atrás de ti. Muy bien, vamos a continuar ahora. Este primer ejercicio, el primer ejercicio de Salud a the Shirt. Observamos, write five sentences describing how the life used to be different. Just didn't, just do, and the word in the parents. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer cada una de las informaciones que nos están dando, ¿no? Con un año de inicio, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En la parte baja, por cada una de la información, vamos a hacer una oración utilizando did not, just do. No solía. ¿okay? Es decir, antes de la fecha. ¿Qué dice aquí? Dice 1848 en 1848, shewin Counts invited in the United States. Se inventa, dice, en Estados Unidos, la goma de mascar. Recién en ese año. Acá. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que antes de esa fecha, las personas no solían masticar chicle, ¿no? Entonces, me paso al ejercicio A. Si yo visualizo en el ejercicio A, yo ya tengo sujeto, ya, voy a subrayarlo, ya tengo el verbo, está el verbo, y ya tengo el complemento. Similar, ustedes también tienen en los demás. ¿Qué le está faltando? el auxiliar, el negativo y el Joseph tú el verbo, ¿no? El verbo solía, ¿ok? Entonces, yo lo copio acá y voy a colocar. People, las personas, did, sorry, did not, ¿ok? No, just to. no solían. Sheun, masticar, gan, goma de mascar. Y aquí voy a subrayarlo primero o voy a sombrearlo de otro color para que se visualice. Ya, listo. Agrego la fecha. Ah, before las personas no solían masticar goma de mascar antes de qué año? 1848. Antes de 1848. Antes de esa fecha no solían no solían hacer eh, o masticar chicle.